Vamos a resolver un ejercicio de sistema diédrico que consiste en la sección de una figura mediante un plano oblicuo. En este caso, la figura que nos dan es un hexaedro, un cubo, mediante sus dos proyecciones, y un plano alfa oblicuo. Para resolver estos ejercicios de secciones con planos oblicuos, tenemos tres métodos mediante cambio de plano por afinidad y por intersección de las aristas con el plano en este caso vamos a emplear el método del cambio de plano que consiste básicamente en convertir este plano oblicuo en un plano proyectante hallar las nuevas proyecciones de la figura y determinar la sección que produce el plano proyectante en, en las nuevas proyecciones. Que es un ejercicio mucho más fácil trabajar con un plano proyectante y después desharemos el cambio de plano y mm, terminaremos el ejercicio. Vamos primero, por lo tanto, a hacer el cambio de plano. Vamos a convertir este plano oblicuo alfa en un plano proyectante. En este caso, en un plano proyectante vertical mediante un cambio de plano vertical de proyección. Para hacer un cambio de plano vertical trazamos una nueva línea de tierra perpendicular a la traza horizontal por cualquier sitio. En principio nos da lo mismo. Trazamos la nueva línea de tierra. Perpendicular a la traza horizontal. Y ahora lo que tenemos que hacer es hallar la nueva traza vertical. En la que se va a convertir esta alfa sub 2 original. A partir de este punto va a haber una nueva traza vertical por aquí más o menos. Vamos a ver cómo, cómo lo hallamos. Pues para hallarla eh, cogemos un punto del que conozcamos su cota y nos interesa el punto más, más fácil para el cambio el plano es donde se cortan las dos líneas de tierra. Este punto P que tiene dos proyecciones, eh, donde un punto un punto P que pertenece a la traza vertical original del plano. Su proyección horizontal está en la, en la antigua línea de tierra y también su nueva proyección horizontal está en la nueva línea de tierra. Coincide. Y la nueva proyección vertical va a estar en una perpendicular, por aquí por P', perpendicular a la nueva línea de tierra. Así, en esta perpendicular va a estar la nueva proyección del, del punto P. Como mantiene la cota, hacemos un arco. Concentro en P prima, porque esta distancia es la misma que esta. El punto P mantiene la, pota, la cota, pero se gira. Y con eso tenemos ya un punto, un mejor sí, un punto de una nueva proyección vertical, de un punto de la perteneciente a la nueva traza vertical. Ahora basta unir este punto donde va a arrancar la nueva traza vertical. Lo unimos con P segunda 1 y por ahí tenemos la nueva traza vertical del plano. Ahora ya hemos convertido el plano alfa oblicuo en un plano proyectante vertical. El siguiente paso que vamos a hacer es hallar la nueva proyección vertical de la figura. La proyección horizontal sigue siendo la misma, es este cuadrado que tenemos aquí, pero la proyección vertical ahora va a ser, la vamos a obtener trazando perpendiculares de los vértices a la nueva línea de tierra. Vamos a trazar estas perpendiculares y sobre estas perpendiculares, a partir de aquí, vamos a tener cuatro puntos, cuatro vértices que van a estar en la línea de tierra, que son las que ya estaban en la línea de tierra, pero ahora pasan a una nueva posición, esas proyecciones verticales, y, y prolongando esas, esas, estas perpendiculares, obtenemos las proyecciones, nuevas proyecciones verticales de los puntos de arriba E, F, H y G. Así, de esta forma. Aquí abajo, en la línea de tierra... En la nueva línea de tierra tenemos las nuevas proyecciones verticales de A, B, C y D. Y aquí tenemos las nuevas proyecciones verticales de E, F, G y H. La proyección horizontal sigue siendo la original. Así que ahora tenemos que mirar el dibujo pues así, girando un poco la cabeza. De manera que ahora las, la nueva proyección vertical de la figura es esta que está en azul y la proyección horizontal se mantiene en la misma. Lo bueno de esto es que ahora al ser el plano proyectante, este plano proyectante produce una sección en esta proyección vertical que se ve aquí de manera inmediata. Aquí la tenemos. Esta es la sección que produce el plano alfa cuando lo vemos según, la, según el, el cambio de plano. Esta es la sección producida por alfa cuando lo vemos como plano proyectante, pero sigue siendo el mismo plano alfa, solo lo, lo que pasa es que lo estamos viendo desde otro sitio. Y ahora la sección es muy fácil de ver. Ya tenemos la sección producida por alfa en el hexaedro. Está cortando a, a, una, a dos aristas aquí, produciendo dos puntos. Aquí pro, corta otras dos aristas y aquí abajo corta otras dos aristas. Esta sección ahora ya podemos llevarla a la proyección horizontal. Vamos a trazar perpendiculares a la línea de tierra y vamos a hallar 1 o 2 que van a estar aquí arriba. Uno va a estar aquí y el otro va a estar aquí. 3 y 6 que van a estar en las... en las Uno está en la arista DH, otro está en la arista BF y 4 o 5 que están en el plano horizontal. Están aquí. Lo vamos a ver eh, llevando mm, perpendiculares a la línea de tierra. Aquí tenemos la proyección horizontal de la sección que produce alfa en el cubo es esta esta forma hexagonal. Vale, tenemos 1, 2 que está eh, en las aristas superiores E, H, E, F. Después 3 y 6 que están en las aristas verticales y 4 y 5 que están en el, aquí abajo en el plano horizontal. Mm, ahora lo que nos queda es pasar esta, esta sección que tenemos aquí, pasarla a la vieja proyección vertical, a la proyección vertical original. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues 1... Eh, 1' lo tenemos aquí, 1 segunda tiene que estar arriba en vertical, 1 segunda va a estar aquí arriba. 4 eh, y 5, ¿dónde van a estar? Pues 4 y 5 llevándolos en vertical, van a estar aquí abajo. Aquí va a estar 4 y más o menos por aquí va a estar el 5. El 2 también está arriba, el 2 lo llevo en vertical y me lo voy a encontrar por aquí. Así que el 1, el 2, el 4 y el 5 los vamos a hallar inmediatamente. Llevando perpendiculares. Aquí tengo el 1, el 2 y el 4 y el 5. ¿Y cómo hay estos otros dos puntos, que son el 3 segunda y el 6 segunda? Pues midiendo su cota aquí en la, en la segunda proyección vertical de la figura. Mido la cota desde, el, desde la nueva línea de tierra hasta 3 segunda y la cota se va a mantener en el cambio de plano. Así que ahora mido desde, desde aquí abajo, llevo la misma distancia y aquí tengo 3 segunda. Y lo mismo con el 6, mido desde la línea de tierra hasta 6 segundos esta distancia y la llevo aquí sobre la arista donde va a estar 6 y ahí marco 6 segundos. Uniendo los puntos tengo la proyección vertical del, de la sección y con eso estaría el ejercicio terminado. Muchas veces nos van a pedir también que hallemos la verdadera magnitud de la sección y eso lo hacemos abatiendo la sección sobre uno de los planos de proyección. Aquí lo tenemos muy fácil porque como ya hemos hecho este, este plano proyectante, abatir el plano proyectante sobre el plano horizontal es muy sencillo. Como ya sabemos, hacemos centro en el punto donde se cortan las trazas del plano. Eh, hacemos pasar arcos por los diferentes puntos de la sección y los, y los llevamos hasta la, hasta la línea de tierra. Bajamos en perpendicular y desde la proyección horizontal trazamos perpendiculares a la charnela, que es alfa alfaso 1, perpendiculares, buscamos dónde se cortan, vamos uniendo y finalmente obtenemos la sección en verdadera magnitud. Y con esto quedaría terminado, completamente resuelto, el ejercicio de sección de un hexaedro mediante un plano oblicuo resuelto por cambio de plano.